2025 Han pasado 5 años desde que todo era más o menos normal Desde ese momento, nada ha vuelto a ser como antes Ahora solo quedan recuerdos de lo que algún día fue vivir sin preocupaciones Ahora solo quedan recuerdos de las personas que algún día estuvieron aquí Mucha gente dejó este mundo por culpa de la pandemia El aire ya no se puede respirar de manera normal Hay zonas muy contaminadas por el virus Ya nada es seguro Solo zonas muy excluidas de lo que algún día fue La sociedad Me siento vacío Quisiera que todo vuelva a ser como antes pero todo es lejano. A veces solo me queda reflexionar sobre todo lo que pasó. Nunca hubo una cura para todo esto. Me siento solo. Tengo mucho miedo de infectarme y morir. La rutina solo consiste en sobrevivir a todo este caos. La gente ya ni siquiera se preocupa por una cura. Solo en irse lo más lejos posible Y no morir Dieron vacunas que reducen el riesgo de infectarte Porque todo era un caos Ahora casi no me queda nada Extraño tanto No pensar en que cada día puede ser mi último día ya ni siquiera sé quién soy No sé qué voy a hacer Sé Que nada nunca más será como antes Si alguna vez la vida tuvo un propósito Estoy seguro que no era este Ahora solo vivo de recuerdos El dinero desde hace mucho tiempo ya no sirve Kofi es mi única compañía entre tanta soledad Extraño tanto a mis amigos A mi familia Extraño cuando todo era normal Cuando todo era más tranquilo Al terminar el día Las noches se me hacen eternas Soledad Estoy muy cansado hay mucho silencio aquí Ya no quiero vivir así Trato de no perder la esperanza Pero supongo que ya Nada más puede ser peor que esto